En esta ocasión te vengo a mostrar cómo hice este farol con ayuda de una botella desechable. De paso, quiero invitarte a que si no estás suscrito, te suscribas y des campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Empezamos. Aquí abajo dejaré el link para que puedas descargar la plantilla. una botella que sea lisa yo siempre uso las de la coca cola de 2 litros y medio cúter pilot cautín pinturas acrílicas una cinta de bandera hilo Cel. Tijeras. Guardamos esta parte para otra manualidad. Utilice alcohol para quitar el marcador.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 Utilicé un palito de brocheta para pintar circularmente. Yo pinté por dentro de la botella para que se viera un mejor acabado. También pinté con mis dedos, como les muestro, lo divertido es disfrutar la creación. En los próximos días se llenará el país de actividades patrióticas, para conmemorar esta importante fecha. Cada acto patriótico se llevará a cabo representada un acto en la historia de la independencia de Costa Rica. El 14 de septiembre se lleva a cabo el desfile de faroles, conformada por estudiantes de las escuelas a nivel nacional. Cada escuela y colegio les pide a sus estudiantes crear y decorar el farol con el que estará desfilando por la noche. Los actos cívicos comienzan a las 6 p.m., el cual simboliza la hora del la cual fue anunciada la independencia del 15 de septiembre. La representación de los faroles simboliza la vela que realizó María Dolores Bedoya el 14 de septiembre de 1821 en las calles antiguas de Guatemala. Urgiendo a que el pueblo se congregara afuera del cabildo, se discutía la independencia de los países centroamericanos. Me encantaría dieras si dedito arriba y compartieras el video. Para cubrir la parte donde venía la etiqueta, le pinté los colores de la bandera. De esta forma me quedó. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.